Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz día para todos. Iniciamos nuestra semana. Hemos celebrado la Navidad este fin de semana en la alegría, con el compartir. Bueno, cuántas cosas bonitas lo hemos hecho. Dios que ha venido a visitarnos, el Señor que ha nacido en nuestras vidas. Y nos disponemos para iniciar esta última semana del año en la presencia de Dios, con todas las bendiciones, con gratitud a nuestro Señor, porque Dios ha, ha hecho maravillas y hace maravillas en todos nosotros. Hoy quiero darle gracias a Dios por la gracia del mi misterio. Hace 14 años, Monseñor Molina, me ponía las manos y me decía sacerdote. Yo te alabo, Señor, y te bendigo porque a este pecador has confiado tan grande a mí. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 17 al 22. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles, no se fíen de la gente porque los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo van a decir. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el espíritu de su padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los van a matar. Todos los van a odiar por mi nombre. El que persevera hasta el final se salva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, somos débiles. Confiamos más en las personas, en las cosas que en ti. Quiero pedirte perdón porque, porque muchas veces yo te he fallado. Y he confiado en mis fuerzas, he confiado... En las personas y confiado en las cosas. Eres tú el dueño de la obra. Por tu gracia, con tu gracia. Por ti. Por ti logré. Lograré llevar adelante este ministerio. Por ti. Lograré llevar adelante esta tarea que tú me encomiendas. Amén. Feliz día, queridos hermanos.